Me ponga mejor Ni la aspirina con azúcar y son, oh, Ni las caricias Ni la frase de amor Yo soy capaz de cualquier Estamos cosa, este tercer bloque hablando de algo que nos interesa a todos hoy por hoy Que nos preocupa, que es la economía de nuestro país Y para ello la vamos a recibir A Karina Fedra Egea Ella es presidente de Porfolio Finanzas Bienvenida, Bienvenida Karina. Karina Gracias por venir. Para explicarnos Gracias. así con palabras sencillas Y con poco tecnicismo Que nos haga confundir uh -huh. qué es lo que está pasando en nuestro país y cómo podemos actuar, ¿no? Porque cada vez los precios suben, nos dinero alcanza de de menos, menos. Eh, se devalúa paso a paso nuestro dinero y, y estamos en una situación de, de mucha incertidumbre. Bueno, Karina, sí, bienvenida. ¿cómo gracias bien. por venir. Un gusto gracias. tenerte por acá. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la, la verdad es que estamos viviendo un momento bastante muy crítico en el cual hay dos factores preponderantes que a todos nos, nos afectan, que es la inflación y la devaluación, o sea, uh -huh. tenemos en la Argentina ese mix, un mix explosivo, que es que tenemos mucha cantidad de pesos, una, un alto índice de inflación que según estimaciones va a estar rondando obviamente tasas del 90% anual, por lo que vamos a que es, es muchísimo, muchísimo, unido a una devaluación con todo un, con una, un mercado que tenemos bastante complejos entre dólares uh -huh. oficiales, dólares eh, de distintos tipos y variantes, uh -huh. entonces en general... Eh, nuestra gran pregunta siempre es, bueno, ¿qué hago con los pesos que tengo? ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo eh, puedo prever o cómo puedo organizarme para que en mi pequeña economía familiar, te hablo desde lo familiar hasta lo empresario, porque es todo el mismo fenómeno, sí. ¿cómo hago para que mis pesos eh, día a día no, no sigan perdiendo su valor adquisitivo? ¿Y, ¿Y qué herramientas yo puedo tener para que... Eh, eh, en, el, en el día a día de, de, de la vida, es el, el dinero no se nos escurra de las manos, uh -huh. ¿no? como uh -huh. uno dice. ¿no? Tal cual. Así que la verdad es que estamos en, un, en una situación eh, del país que hay que mirar con mucha atención, hay que actuar con mucha cautela, eh, porque eh, bueno está en juego también todos nuestros ahorros y, y nuestro trabajo. ¿no? Seguro. ¿Por qué suben así los precios? ¿Qué explicación le podemos dar a la, no vamos a decir hiperinflación, eh, porque es un término quizás no, no, más no, técnico, no, pero no, la, esta superinflación no, no, no, no, no, no, que el, tenemos en Argentina? Creo que el, el problema en la Argentina principalmente está dado por, eh, más allá de cualquier decisión que pueda tomar el gobierno, <coughs> los, las empresas o lo que fuera, hay algo que es superior a todo eso, que es eh, un poco la confianza. Mm. Eh. Eh, o sea, nosotros cuando, eh, si tenemos eh, X cantidad de pesos en nuestro bolsillo, yo les digo, bueno, ¿qué hacen ustedes con sus pesos? ¿Los guardan? o van a recurrir a buscar algún instrumento o algún bien que para ustedes sea valioso en el uh -huh. cual refugiarse. Exacto. Eso lo hacemos simplemente porque hemos perdido algo tan valioso y tan importante en la vida como es la confianza. Uh -huh. Entonces, ante eh, la, la falta de, de confianza en, en nuestro entorno político, económico, y a la espera de no los seres humanos somos personas que actuamos en función de algo que... Eh, que tiene que ver con esa parte muy subjetiva. La especulación. Eh, pero no explico, es la especulación, uh -huh. es el, eh, la confianza en el sistema, la confianza en quienes están. Uh -huh. Entonces nos movemos hacia esos lugares y bueno y la inflación, más allá de que tiene un, un, una raíz y un, un origen, no acuerdo a quién esté de qué lado, si es monetarista o no, pero uh -huh. eh, de una gran emisión y una gran cantidad de dinero circulante que hace que los precios, eh, sea un, esta una de las causas, ¿no? Eh, eh, unido a eso, todo confluye también con una eh, una ac acción de todos nosotros hacia refugiarnos en, en, en mayor eh, cantidad de bienes que para nosotros son valor. Por ejemplo, salimos a buscar claro. productos e insumos para nuestros negocios. Esa demanda son los precios. O sea, es un mix complejo, uh -huh. pero hay un poco de todo. Karina, estamos eh, acostumbrados, sobre todo últimamente, a escuchar términos que por ahí no son familiares, pero verdaderamente no hemos profundizado. ¿Qué significa si puedes explicar rápidamente qué diferencia hay dólar oficial, dólar blue, tenemos como muchos confunde. términos que confunden... que no sabemos por qué es más caro que el otro. 30 dólares sí, diferentes... Claro. ...totalmente... ...todo la misma que... divisa, pero ¿dónde claro, lo consigo ya? Tal cual, sí, tiene otro varía inventaría porque esos nombres hay muchos y, y se habla y de que precio. va a haber muchos más. Claro, ¿no? sí, no? sí. ¿Qué influye eso. A ver, eh, nosotros tenemos bueno uno que es el dólar, digamos el dólar oficial, oficial. que se voy y lo compramos en el banco nación, en el banco nación, o lo compramos a través de cualquier home banking en el banco que es el, el dólar eh, el dólar oficial, que es el que el gobierno determina cuál es su precio, y cuando nosotros hablamos de una devaluación oficial, hablamos principalmente de la subida de ese valor base de dólar. Uh -huh. A eso le debemos sumar eh, que a ese dólar eh, eh, se le adiciona, cuando uno lo va a adquirir, muchas veces la gente compra esos 200 dólares en el banco, se le adiciona eh, para los consumos eh, los impuestos, ¿no? claro. el, el impuesto país, la retención de impuestos a las ganancias. Sí. Entonces ya empieza a aparecer otro dólar. Uh -huh. Después tenemos dólares como son los dólares de divis, divisas, divisas de, de exportaciones. Hay un dólar que es el que usan los importadores y exportadores para las operaciones de comercio exterior. Uh -huh. eh, digamos, básicamente estos vendrían a ser los, los, eh, los dólares, por así decirlo, del mercado que se llama el mercado libre único de cambios, uh -huh. que es el, el mercado oficial. Unido a todo eso hay otra serie de dólares que también son lícitos, eh, adquirirlos, que es el dólar comúnmente que, que uno lo escucha, el dólar bolsa, mm. y el dólar contado con liquidación. Esos son eh, adquisiciones de dólares, de moneda dólar, también lícito, eh, o sea, legales, pero que se manejan dentro del ámbito bursátil, ¿no? que con, consisten en, en que una persona, cualquier persona o cualquier empresa, en vez de dirigirse al sistema financiero a comprarlo a un banco, Recurre a un, a un, un agente particular. de bolsa, uh -huh. a, un, a la bolsa, al mercado de capitales sí. y mediante una operación que es una operación de compraventa de títulos se hace de los dólares. Uh -huh. Con todas las limitaciones también que hay, porque no el, el gobierno hasta, bueno, de hecho hasta la semana pasada ha estado estableciendo distintas restricciones para el acceso también a esa, a esa moneda, que es lo que nosotros ustedes ven comúnmente cuando hacen las pizarras, y, pues, en la, en, lo vemos en los noticios uh -huh. y dice bueno... Dólar oficial, el, el dólar bolsa o dólar MEP, ¿no? Ajá. Que, es el que es el dólar que yo eh, puedo comprar en el sistema bursátil dentro del, de, uh -huh. de lo que es eh, internamente dentro de nuestro país. Y después tenemos el y mercado después, negro, ¿no? No, y después tenemos otro ah, okay. oficial, que es el contado ¿Tantos? con liquidación, uh -huh. que es aquel en el cual yo también hago una operación bursátil, pero el dólar eh, está vinculado con una tenencia que voy a tener eh, eh, fuera de nuestro país. ¿no? Uh -huh. entonces también esos son digamos estos son los el, el, el, el contado con liqui que claro. lo has escuchado uh -huh. no bueno eh, esos vendrían a ser los dólares por decirlo así que, que uno puede manejar en forma legal Lícita. sin ningún problema de uh -huh. todo eso hay un mercado paralelo claro o se ha hecha eh, el ser humano es un ser libre uh -huh. entonces echa la ley echa, echa la trampa eh, uh -huh. echa las restricciones uno busca sus sí. ámbitos de libertad entonces, eh, eh, está todo lo que es el mercado paralelo y el mercado, uh -huh. el mercado blue, que es un mercado 100% informal, eh, pero que, bueno, que hoy por hoy eh, incide muchísimo en lo que es la formación de los precios a nivel eh, de formación de precios de consumo. no Como una referencia, porque es una referencia... Eh, es una referencia informal de mercado, no es una referencia oficial de, de, de, de un lado, sino que se uh -huh. forma a través de lo que son las transacciones, eh, las compraventas que cualquiera de, de, de cualquier persona puede realizar en algún en algún lugar donde se compren y se vendan este tipo uh -huh. de los dólares en el uh -huh. mercado no oficial. Uh -huh. ¿no? Y una vez desglosados, bueno, estos conceptos como para entender un poquito. Eh, vayamos a, a lo más práctico uh -huh. una ama de casa, una familia un, un padre que tiene que llevar todos los días el, el pan a la mesa eh, primero ver, no entrar en desesperación porque no. este espacio no tiene como objetivo para nada no, volvernos locos y no, si no, bien no, no, las situaciones no. de incertidumbre y todos sí. los laburantes estamos así como viendo qué hacemos todos. Eh, todos, uno tiene esta, que buscar este a... fenómeno nos, se nos, eh, nos afecta absolutamente a todos ¿no? no tiene ninguna distinción de eh, ni de edad ni de clases sociales el fenómeno es igual para todos sí. eh, es lo que sí uno siempre tiene que pensar eh, en estos en, en estas en estas épocas sobre todo inflacionarias que cuanto uno eh, tiene más dinero guardado en su casa en, en pesos más, se va de, más va perdiendo su valor adquisitivo uh -huh. día a día Claro. por lo tanto eh, eh, uno lo que siempre eh, sugiere es tenerlos por lo menos invertidos en algún tipo de instrumentos fácilmente accesibles, ¿no? Uh -huh. eh, ya sea desde eh, a través del home banking, en algún fondo común de inversión que de un día para el otro puede retirarlo, eh, eh, o, o en algún tipo de, bueno, ya si nos vamos al, al, al ámbito bursátil, nosotros también tenemos muchísimos instrumentos muy cortos de día de un día para, o, para el otro, donde uh -huh. las personas pueden tenerlo eh, invertido diariamente y de esa manera por lo pronto no vamos a poder paliar el efecto de la inflación. Uh -huh. No hay instrumento en la Argentina que siga la, el nivel inflacionario. Uh -huh. Siempre cuando hay, hay, hay un, un dicho que es muy real, cuanto mayor tasa, mayor riesgo. O sea, cualquier uh -huh. cosa que a nosotros nos dé un rendimiento que por ahí uno lo ve en las redes o por ahí que, eh, que lo ofrecen, y hay que abrir muchísimo los ojos y tener mucho cuidado para ver si ese riesgo que uno está asumiendo no hace que termine perdiéndolo todo no eh, Entonces, eh, por un lado, uno eh, en nuestra economía familiar es eh, ser muy cauteloso en, en los gastos y en, en, en dónde uno eh, gastar nuestro dinero uh -huh. Y si vamos a, a destinar parte de nuestros ingresos a un ahorro Uh -huh. Porque no todo debe ser gasto en la vida, sino en alguna seguro. parte debemos tener que ahorrar. El que puede ahorrar. Exacto, más, el que lo puede la ahorrar, aunque que muy pequeño sí. muy pequeña proporción eh, pueda ahorrar. Porque está difícil ahorrar. La gente eh, por ahí es el día a día y el listo. Día a día. Y se acaba la plata. Mm, eh, el que pueda tener algún acceso a ahorrar, eh, eh, priorizar principalmente no dejar su dinero eh, guardado en sus casas, sino recurrir a pequeños instrumentos que le puedan ya sean bancarios o de mercado que mm. le puedan permitir eh, ir ganando un poquito en esa lucha contra la inflación que todos tenemos una buena uh -huh. herramienta podría ser por ejemplo comprar dólares y ir juntando copiando sea eh, a poquito decir si, lo que cada uno sí, pueda sí sí sí sí apostar sí, a esa moneda sí, sí, como un sí, sí. modo de ahorro Siempre está hay bien una forma de ahorro que tiene que ir con, con el ahorro en, en lo que para nosotros tiene algo de valor y seguridad claro. Te lo puedo repetir ya puede ser que sea, una cuota de un inmueble, de un lote, compra de insumos o de mercadería, si yo tengo un negocio, uh -huh. insumos para mi actividad, sí. eh, o recurrir, puede ser a una, una, moneda, una moneda, como puede ser el plazo dólar, fijo? ¿por qué un plazo no? fijo, exactamente, un plazo fijo uva, muchas veces este um, instrumento que también sigue la curva de inflación, uh -huh. en nuestro ámbito, que es el ámbito ya bursátil también, nosotros tenemos hoy, hoy por hoy, yo lo comento porque mucha gente cree que es para los, gra gra los grandes ahorristas uh -huh. y la verdad es que hoy, desde que está la pandemia y han aparecido todos los sistemas de, eh, de aplicaciones. Eh, no hablo de las cripto, ah, bien. Eh, sino de todo el, el sistema de, de que nosotros podemos operar y las personas a través de sus teléfonos pueden uh -huh. realizar operaciones eh, bursátiles muy sencillas. Uh -huh. Eso también le permite poder... Eh, eh, destinar sus ahorros y ahorrarlos en, de una forma muy fácil uh -huh. a través de, un, de una cuenta comitente Perfecto. en la aplicación. Uh -huh. Por último... Perdón. Eh, no, no, que no. mencionaba esto de las sí, criptomonedas, sí. me genera mucha curiosidad. ¿Conviene apostar a este tipo de moneda? A malas? ver, uh -huh. yo no soy un especialista en criptomonedas, es un ámbito totalmente distinto. Sí. La criptomoneda es un ámbito no regulado. Uh -huh. <coughs> muy volátil. Eh, no es un ámbito, es un ámbito que por su propia naturaleza, ella por sí nace como un ámbito... Eh, Desregulado en sí, 100%. Uh -huh. eh, no, creo que en eso hay que hay muchísimos especialistas que pueden uh -huh. eh, informarles acerca uh -huh. de las cripto. Eh, sí, eh, es un <risa> mercado o es un, un ámbito que también hay que tener muchísima precaución. Sin dudas, eh, porque no tenés espalda, ¿no? No hay... No hay. ¿Al no estar regulado? Eh, tiene su propio ecosistema, como sí, se claro. habla, ¿no? Sí, sí. Eh, pero que eh, no tiene un órgano o algún organismo que, que las regule. Uh -huh. Bueno, pero eh, no hay que negar que existen y que son una moneda de transacción. Uh -huh. Por último, Karina, preguntarte que, qué podemos esperar o qué expectativas hay en torno a esta reunión que está manteniendo la ministra de Economía Batakis en este momento en Washington con eh, la de, directora sí, directora sí, sí. Sí, del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Solceva. Eh, a ver, estamos todos nosotros muy expectantes en todo lo que es el, aspecto, el ámbito financiero. Uno, por bueno, la reunión que va a tener la nueva ministra para ver... Eh, ¿Cómo es el resultado de esta reunión respecto a cómo va a seguir la Argentina cumpliendo con las con las pautas del Fondo? Que sería muy importante que de alguna u otra forma la Argentina continúe con su con el cumplimiento. Puedo a repetir, claro. y en esto no quiero ser... Pero así como nosotros tenemos que confiar, el mundo tiene que confiar en nosotros. Sí. Entonces es como una... y, y uno... La confianza se, se logra cumpliendo la palabra y actuando, ¿no? Por Entonces supuesto. es muy importante, Total. creo que más allá de las ideas políticas, tener presente una, una noción mucho más amplia que es la de la confianza en el cumplimiento. Uh -huh. eh, y también estamos muy expectantes todos hacia las nuevas últimas posibles eh, medidas que pueda llegar a tomar el gobierno en estas reuniones que se dicen que se estarían manteniendo a lo largo de entre hoy y esta semana. Eh, un poco eh, creo que la semana pasada ya banco central dictó unas medidas para poder regular el controlar un poco el tema de, del, del mercado de, de, del dólar el mercado uh -huh. cambiario eh, pero eh, todos somos conscientes que medidas que sean aisladas o eh, sobre determinados puntos no van a terminar de resolver un, un problema mucho más complejo eh, uh -huh. así que por eso es que tenemos que actuar todos con calma, con tranquilidad, uh -huh. eh, ser precavidos con nuestros ahorros y con las decisiones que tomemos. Prudentes. Uh -huh. Exacto, y hacer una buena administración de nuestras finanzas personales, que es, va a ser muy importante en tiempos que se nos vienen. Seguro. Que se vienen complicados. <coughs> sí, sí, sí, sí, uh -huh. sí, se, se vienen un poquito eh, complejo, pero complejos, pero bueno, habrá que tomar las decisiones. cada uno en... Uh -huh. Eh, en, la, en, en las decisiones hogareñas uh -huh. eh, ir tomando las decisiones sin amed sin eh, sin asustarse sin pánico uh -huh. sin nada pero ir tomando las decisiones conscientes es para para poder ir sobrellevando este momento que estamos todos seguros que y así esperamos que, que todo se pueda solucionar por supuesto Karina muchísimas gracias no, por estar claro. muchísimas gracias, gracias. A ha sido muy interesante bueno muchas gracias